Adelante, COIN convoca a toda la población y las formaciones políticas a que acudan mañana jueves a la reunión convocada por la Asociación Valle Natural Río Grande, que será a las siete y media de la tarde en el mercado agroalimentario, para informar de los proyectos de las plantas fotovoltaicas en COIN y de diferentes aspectos de la energía renovable. Nosotros y nosotras, la gente que organiza, participa y colabora de Unidas Podemos COIN, estaremos allí. Esperamos que el equipo de gobierno y todos los grupos políticos del ayuntamiento también estén. Animamos desde aquí, desde la Televisión Pública Municipal, a todos los colectivos y asociaciones, así como a toda la ciudadanía, a que no se pierda esta reunión sobre un asunto, el de la electricidad y las macroplantas fotovoltaicas que nos afecta a todos y a todas. Adelante Coim forma parte del movimiento que está luchando... ...contra los proyectos de megaplantas fotovoltaicas... ...en la comarca del Guadalhorce... ...que amenazan el territorio rural... ...apostando por un modelo distribuido de instalación de placas... ...en edificaciones ya construidas y de autogestión. En estos procesos tiene que haber gente valiente... ...que dé la cara, que exija, que informe... ...que sea la chispa para la movilización organizada... ...popular y pacífica... ...y en este caso hay que reconocerlo... ...la chispa la ha iniciado la Asociación Valle Natural Río Grande...